¿Cómo están? Bienvenidos un día más a un nuevo video con tu coreana favorita. Si es tu primera vez aquí en mi canal, no te olvides de suscribirte antes que te vayas para que yo pueda ser tu coreana favorita y para que no te pierdas ningún otro video mío a partir de ahora. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una rutina de ejercicio intensa que solo toma 10 minutos. 10 minutos al día y nada más, así que no tienen excusa para no hacerlo. Entonces vamos a empezar de una sola vez. Así ya acabamos la rutina intensa de solo 10 minutos que les ha parecido. A mí me encanta esta rutina porque es súper cortita, pero como han visto, intensa. Miren cómo estoy sudando en tan solo 10 minutos. Estoy sudando y ya estoy cansada. Espero que les haya gustado mucho esta rutina también. No olviden de darle like al video. También dejen sus diarios de ejercicio en los comentarios cada vez que vienen a realizar esta rutina. Y también les recomiendo que hagan esta rutina poniendo el video, siguiendo mi ritmo. Así van a poder seguir mejor el tiempo y la repetición de los ejercicios. 10 minutos nada más al día. No tienen excusa para no hacerlo. Bueno chicos, eso fue todo. Espero que les haya gustado mucho, mucho este video con tu coreana favorita. También no olviden de seguirme por mi Instagram, Hannah Coreana, si aún no me están siguiendo. Entonces nos vemos muy pronto en mi próximo video. ¡Rumannyeong!